¿La otra mano? ¿Aquí? ¡Eso es, eso es! ¡Hermano! ¡No, no, no me suelte! ¡No me suelte! <ríe> su ¡No me suelte! ¡No me suelte! Eso es <ríe> ¿Te He puesto el culo, mira, así Para sí, no darme los huevos es estoy... estoy hasta cómodo, eh Yo me he reventado los huevos, Déjame, huevo, déjame unos segundos aquí eso, <ríe> Vale, nos vamos aquí sí ¡Qué frío, hostia, eh! ¡Hostia, no puedo bajar! ¡Blo, qué frío, sí! ¿Sabía hacer el exacto del koala? ¿Ha hecho alguna vez el del koala? Bomba Super exacto, ¿qué eres? ¡Youtube, espera! ¡Espera! El truco es llegar antes con las manos, luego no con las para el impacto y luego meter a los tobillos. luego con A Sí, los tobillos. O sea, mete así, en verdad. Dios. <risa> Yo creo que al final lo más importante es que te agarres a la jarola. ¿Qué dice ¿Qué? la gente? Pues Lectura de actual, chat. Al que habéis dicho. Actual. Vale. Qué bueno estar vale. pintos. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Yo te lo juro que cae, ya me levanto, me miro al espejo y digo... ¿Qué día? Es que tú eres capaz de hacer esto el Koala. Que vas a casi oh, un koala. Este, ¿no? es <ríe> <ríe> <ríe> y no lo grababa. Hazlo otra vez, hazlo otra vez. En el caso hipotético de es que subíais esto a sideflip, correría como un energúmero. Es que claro. yo estoy haciendo así. No hay carrera, ¿sabes? No, no, yo corro desde... desde y ¿Te ¿te ¿Vas murió? a subir a sideflip ¿no? ahora mismo? Sí. ¡Malos! bomba. El ma no. vale. <risa> o sea, estoy muy lejos de subir esa aquí. No, pero está muy cerca de hacer esa tortuga. La gente ¿Sí? se <risa> piensa que <risa> yo soy... Vale, vale, vale, vale. Es un brazo muy seguro, eh. No. Vale, vale, vale, vale. Uy, uy. ¿eh? uy. Que me quedo, eh? eh pero imagínate hacerlo en una farola súper alta y ir dando vueltas hacia abajo. Así. Tío, también me quiero sacar lo del... Hermano, eso es una barbaridad. Eso, sería, eso lo podríamos llamar cuál invertido. que hacer cuál? Sí, No, sí. porque así estás agarrado, claro, son No saltas. ¡Uuuuh! Vale, pues hay que hacer. ¡Viva! <risa> eh. ¡Hostia! Casi nos quedamos sin cámara. Mensaje aquí para todo el mundo. Cuando ¡Oh! compréis un ayuda, trípode, ayudo, ayudo, ayudo, gastar ayudo, el dinero. ¡Ayuda, ayuda, pito! ¡Ayuda, ayuda, pito! Yo te, ayudo, yo, te ayudo, yo te ayudo, hermano. Yo te ayudo, yo te ayudo. Es <risa> que cuando está aquí ya no sabes cómo va. Cómo... Pregúntale a Alex cómo va la pierna. ¿Cómo va la pierna? A ver. ¿Cómo va la pierna, Alex? La pierna va bastante bien, lo que pasa es que hoy me siento raro porque justo ahí... ¿Eh? ¿Por qué me sale? Justo además. Justo ahí fue donde me la rompí hace 8 meses o 9 ya casi. Es curioso, tío, que tú Bueno, la tuya era más serio Pero que tú te estés recuperando Y que a mí me van a, ir a operar ahora Madre mía Soy Casi veo, en mi directo ¿Lo ¿Lo ¿Lo ¿Lo escucha. Dicen sí, que lo... vaya locura y RL de parkour Yo vengo a comerme el panorama miras, miras, Soy el rey del mundo ¡Hermano! Vale, vale, vale, vale, cógeme, cógeme ¡Cógeme! <ríe> <ríe> <ríe> había? Vale, vale, vale Aquí. ¿es. ¿Al piso Dios. ¿Eso, eso wow. es vale, vale, vale, vale. La gente comiendo y flipando. Están flipando. Había <gans> uno. bien. De que, 네. que decían que no podía salir. Así. Ah, no sé cuál es. Pero no, ah, que no te dejaban en la barra. Sí, sí, sí. Mira, mira, y te sueltan y ya, ya no puedes. Esto es una trampa prohibido. Mira, mira. Mira, tienes que poner así. Y esta es parte. Y ahora la otra, ahora la otra. Ahora dónde? ¿La otra mano? Aquí eso es, eso es. ¡Hermano! ¡No, ¡No, no, no! no no me suelte! ¡No me suelte! ¡No me suelte Pito! No pinto no me yo, no, yo, no. yo me estoy apretando un huevo huevos contra la valla. Vete, cógeme, Pito, cógeme, cógeme, que me caigo. No, oh, sí, da me miedo fallo. que flipas, da un miedo que flipas. Qué, vale, ahora mete el otro brazo por aquí. Vale, mete el otro brazo. Eso es. Sí. <risa> no puedes nada, eh. O sea, he puesto el culo, mira, así. No nada, me lo juego, nada, así. Estoy, estoy hasta cómodo, eh. Yo me he reventado los un Déjame, huevo, déjame unos segundos aquí. te <risa> Vale, nos vamos a qué. Hostia, pero sí que qué frío! Hostia, ¿eh? no puedo bajar, Bro, ¡Qué frío! No, sí, no puedo ¿eh? bajar. Bro, ¡Qué frío! No, sí, no puedo ¿eh? ¡Qué frío! <risa> oh, oh, ¡Qué ¡Qué frío! ¡Qué ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! y luego soltar frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Vale, esto es de culo, ¿eh? Sí, sí, sí, ¡Ah! Sí. Oh, ahí, ahí, Vale, mano. vale, estoy, estoy, estoy. Ahí, mano. ahí, ahí. visto? Para sacar el... una mala rama. ¡Uy! ¡Porque la verdad es que yo la he visto estamos muy fuertes! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué entusias! ¡Uf! Estoy todo bien, ¿eh? Vale, vale. Ya está, ya está. Y esto ¿eh? es un chaval. Un... Pero la gente hacía que no podía salir. ¡Míralo! ¡Míralo! Tienes que bajar la mano. ¿Cómo es el challenge? Ahí, Ahí está. Esa. Es como sentarte. <risa> ¿Puedes salir? Sí, sí, sale. Claro. ¿Tú sí, te ibas la mano así tú pillas? La gente en, en TikTok, la gente que me salía, no, no, no podían salir. Porque que era trope. fake. creo que lo hacían a fake. Me sí, han tal. engañado. Por eso no podían he echar. Y... Y... ¿Cómo es el reto? Ay. Es un blog dentro de un blog, dentro de un directo que va, va a ser un blog. Los y luego Iñaki hará una reacción. ¡Oh! ¡Tú, tu, tu, tu, tu. No podía ser eso. está ahí. hombro tiene. O sea, te voy a recoger el tipo. de... Que <risa> espera, tiene espera. más brazos que yo. Tiene más brazos que tú. Bueno, a ver. Por ahí va, eh. Está ahí muy. Hombre, que yo sí. ¿Qué qué me el brazo que <risa> tiene <risa> soy yo. Efectivamente. <risa> o sea. como... Las dos piernas para el río. Sí. ¿Lo que es? Eso es. Eso. Eso es. <risa> ya la ¿Y ahora qué? ¿Qué lo que es? <risa> ¿Y ahora cómo es? puedes está? saltar? ¡No, me resbalo! ¿Y esta es la alternativa? La sesión de Esta es la alternativa al parkour lesionado Tú, no, una alternativa, ¿eh? Es <risa> verdad, la verdad up, Mira, oh. el, el user se lo hace seguro Pues up, tengo, tengo, tengo un reto para que calientes <risa> ¡Eh, Aprieta la mano, te la mano, tío, soy yo Te aprieta la mano, espera, espera qué qué va, des, tío. Te lo juro que te rellento <risa> Esta también ¡Aaah! <risa> <risa> que tenemos dos fuerzas de los tíos. A desayunar, loco. <risa> tú, me come, choque, <risa> choque, tío. <risa> titanes. <Tú, risa> <tú>. ¡Apretame, <risa> por favor! Luego hacemos un pulso. A ver, apretame tú, tíño. Luego... El tíño tiene mucha fuerza, ¿eh? También. A ver, la otra. El tíño tiene mucha fuerza también, ¿eh? Tienes más fuerza con esa. O, el tíño está fuerte, ¿eh? También. ¿Cuánto Instagram? ¿Y Instagram del pibito del pantalón azul. ¡Lol! Este, Quítate muy... la camiseta, bro. Oh. Qué... A ver, a ver, oh. no <risa> y Nacos barra baja feliz con K. Hasta que no me des. Ay, eso es buenísimo. Lo amo, ese juego. Es que yo soy una máquina. Dame acá. ¡Ya! <risa> yeah. Hostia, aquí, aquí revienta con esto. <risa> ya lo he jugado con dos. ¡No! no. Ay, Dios, ¡Qué frío! ¡Tío! Y oh. va sí. <risa> con las dos, el cabrón. Ah. ¡Oh! ¡Vamos Iñak! no sé si me suelto a la vez? Con las dos. Y ahí, soltarse. Yo, pero, pero aquí es cómodo, la, la posición es algo... No... A no mí este? no es nada incómodo, nada cómodo aquí. que estoy por debajo. por debajo de la pierna. ¿Está, sí. ¿Está colocado? Sí. Eso es. Sí. Y no sal. Sí. Sí. Sí. Te echas así sí. para atrás. Sí. ahora... Sí. Pero... Está jodido, ¿eh? Se ha quedado rápido. todo jodido. Así. ¡Tú! Ah, hazlo ¿Eh? <ríe> ¿Así? ¿Qué hace? Así, así se queda con una mano, así. sí ¡Bomba! Ah, no, pero... ¿eh? La tío, me mola, eh, lo que ponen las camisetas de Código pintos. 10% de descuento. ¿Te acabas de descuento. ¿no? No, es que... No sé, tío. Tiene pelomazo largo. ¿Qué estado aquí ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Qué? <risa> Hay una presión en el árbol y una mierda. Que no se puede hacer. Esta es la preci... O sea, desde aquí a ese muñoncito con la rama. Lo que pasa es que ahora he pisado las plantas, ¿eh? Respeto a la ciudad flores. Qué tal. qué tal? Huelen bien. Igual está bueno, tío. Imagínate comer flores, tío, imagínate que están tan buenas y todo esto es, tío, como macarrones, ¿sabes? Yo no la veo, eh. Pero aquí no nos la jugamos, estamos lesionados y a las lesiones hay que respetar. Factor importante, que se te sale la rodilla en el árbol y ahí la has Vamos a bloquear con nuestros amigos. acompañando ¿Qué haces tú aquí? De Estos son mis amigos de partujo. Sí. Venía justo a eso. Sí. Voy. Dale. Ah, por ahí sí he bajado alguna vez. Venga, ¿eh? vamos a bajar por ahí. ¿Has bajado adentro del Yo, yo, yo también. Sí, creo que no sí. Por la viga. Aquí. Qué maltucho. Ah, pensaba que era un fondaco y de repente se suelta y hace. Hay un imperio aquí, ¿eh? De, ¿De, hay de Michis. Hay mucho gato. Pero hay como. Comida, Co comederos. Como casas con mucha comida. Sí, tío. ¿Has hecho? Una pregunta: si los gatos comen comida de gatos y tú eres un indigente que vive aquí y bajas a comer comida de gato, te alimentas. Yo creo que, Yo creo que la comida de gatos y, mira, ¿Tú lo harías, Iñaki? Si tengo mucha hambre, te lo juro que sí. La comida de gato. <risa> está curradísimo, ¿eh? Gracias, no, pues, tío. Sí. Hoy, en el capítulo de Adopta un Michi, vamos a ver cómo viven los Michis callejeros. Se les conoce como Micheros y son animales en peligro de extinción. Se encuentran principalmente en Nuevo Ministerio y en algunos otros lugares, pero no podemos desvelar la ubicación exacta para preservar su raza. Esto antes nunca, nunca, nunca ha sido grabado. O sea, estamos hablando de un animal que quedarán... ¿Cuántos? 500 ejemplares en Madrid. 500 ejemplares en todo el mundo. Y justo aquí tenemos ¿No? unos 10. ¿Te hace falta el móvil para que se vaya bien, Pintas? No, el móvil es para ver el chat. Mira, ahora todo el mundo estará escribiendo ¡Buah! Pero qué pasada, pero es que ni un lince ibérico. Tú, pero es que... Está mazo bien puesto, tío, mira sí, esto. Es que yo creo no que entran por la puerta esa de ahí. Sí. Mira, ahí hay agua, ahí hay comida... No sube nada, ¿no? Sí. Va a subir. ¡Hola! ¡Hola! Va con más de y ahora... ¡I'm Daniel! ¡Nice to meet you! ¡Nice to meet you! ¡I'm Daniel! ¿Es is Londres? ¿Es London Londres? Sí. ¡Oh, my godness! ¡Es London Londres! ¿Yo hago parkour? ¿Yo hago parkour aquí? Sí. Lo que iba diciendo... Es que ahora vamos a salto que está guapísimo. acompañadme. Por aquí, ah, por aquí. Tú que miras, pesado, payaso, a ver qué dice. Mejor streamer de parkour. Sí, creo que había categoría de mejor streamer IRL. Voy a ser yo. Mira quién viene, ¡Lol! Tú, has llegado. Has llegado sobrado, ¿eh? Sí, tío, pero... Tranquilo, tranquilo. Puedes contar los pasos por pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a ver, te lo sé. 1, 2, 3, 4, 18. Me quedé corto. Suelo hacer entre 18 y 24 de precio, pero. Claro, y llevo el sobrado. A ver si estoy caliente y todo eso.